hola qué tal les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial mi nombre es henry pineda suárez y les invito a suscribirse a mi canal sin duda alguna en cada nueva versión de adobe photoshop siempre están regalándonos algo interesante y a veces nos dejan con la boca abierta pero hoy han puesto algo que realmente está como para chuparse los dedos esto solo se puede desde la versión 2015.2 de photoshop pero de qué se trata esto bueno vamos acá imagen ajustes todos los ajustes que están acá se van a aplicar de manera directa en la capa. Eso se llama efectos destructibles. Por ejemplo, voy a poner invertir. Voy a hacer un zoom aquí en el panel de capas. Si ustedes se fijan muy bien, ha colocado de manera directa sobre la capa. Esto se llama un efecto destructible. Voy a poner control Z, comando Z. Y aquí está lo nuevo que tenemos dentro de Photoshop. Me voy a filtro, convertir para filtros inteligentes y voy a dar clic en OK. Voy a hacer de nuevo un zoom en la capa. Alcanzan a ver eso que está aquí. Significa que la capa ya es tiene o va a trabajar para filtros inteligentes me voy a imagen ajustes y ahora sí todos estos que están acá los puedo trabajar como un efecto no destructible qué significa eso bueno voy a poner acá uno que por probar, ¿no? simplemente filtro de fotografía puedo trabajar con los que están preestablecidos puedo elegir un color de los que están acá y voy a poner un color azul voy a subir un poquitito más la densidad y voy a dar clic en ok y aquí está lo nuevo: tenemos este filtro inteligente. Lo puedo ocultar y lo puedo desocultar. Con la miniatura de capa seleccionada, puedo seguir colocando más ajustes no destructibles. Por ejemplo, tono y saturación. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en esta imagen? Pues voy a trabajar, puedo saturarla más, puedo cambiar el tono. Ok pero yo voy a hacer lo siguiente, voy a elegir los amarillos y a los amarillos los voy a hacer un poquitito más saturados Lo voy a dejar más o menos por ahí, en unos 30 voy a dar clic en ok, si nos fijamos muy bien otra vez se ha colocado el filtro y esto es increíble, vamos con un siguiente ejercicio más y voy a poner uno que se llama eh, color balance o equilibrio de color y aquí qué es lo que voy a hacer, bueno puedo definir a dónde quiero llevar este color si al cian hacia el magenta, hacia el amarillo simplemente para darle más color o menos color a la imagen que yo quiero voy a dar clic en ok y si se fijan muy bien ahora ya tengo tres opciones de ajustes dentro de photoshop vamos con un último que me encanta bastante que vendría a ser sombras e iluminaciones vamos a dar clic en ok y ahí tenemos estos efectos voy a presionar la opción de filtros inteligentes como estaba antes y como está después las aplicaciones que tenemos con esto y las ventajas son muchísimas básicamente las vamos a trabajar para corrección de color y esto estuvo genial